Hola, soy y bienvenidos a un nuevo video Bueno, ya sé que no he hecho muchos videos Ya hasta ahora yo no he hecho videos, ni directos Directos sí, pero videos no Entonces hoy voy a hacer un tutorial De cómo hacer que tu pantalla no se apague automáticamente como... Como, por ejemplo, estás así copiando algo de tu celular, dibujos o así, tienes que picar en la pantalla para que no se te apague cuando se va apagando así lentamente, tú lo tienes que picar porque, pues, para que no se apague si no tienes que volverlo a aprender Y te voy a enseñar cómo, eh, cómo, bueno, cómo hacer eso, cómo poner... Cómo hacer que tu pantalla no se apague Y bueno, denle like, suscríbanse, compartan con su familia o con sus amigos Y déjenme en los comentarios que haga tutoriales, juegos, gameplays, Fortnite Free Fire, no sé Y bueno, vamos a empezar con el video Bueno, ya estamos aquí en mi celular Y bueno, vamos a, a hacer el, el tutorial bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Play Store, bueno primero, mejor no, bueno en configuración, para unos celulares eh, le aparece esta opción y para otros no, pero, pero es, eh, es lo mismo pero más barato, ¿no? es lo mismo pero es casi igual, nada más que cambian unas cositas, nada más bueno vamos a meternos a configuración o ajustes como usted los ustedes lo tengan y vamos a irnos hasta abajo hasta y sistema o a ustedes aparecerá acerca del teléfono entonces le damos aquí miren a mí me da, me aparece acerca del teléfono en sistema así que le damos aquí y nos va a salir todo lo de versión de Android dirección IP y aquí en número compilación le damos muchas veces y hasta que no salga donde tres pasos y así. Que ya eres programador. Pues ya, le, ya le, le saldrá esta opción. Miren. Se van hasta acá. Y aquí. Aquí en esta. Abajo de varios usuarios. Les aparecerá opciones para programadores. Le damos aquí. Y ahí es donde le va a salir todo. Y aquí es donde acá abajo de contraseñas permanecerá activo. Ahí le dan y Pero aquí es un inconveniente Nada más que No se les apagará mientras que está Cargando, o sea el, dis el dispositivo Está cargando Entonces para que no para que se ponga En vez de cargar Para no car empezar a cargarlo Y que ya no se te pague, Para no hacer eso, tiene que irse acá a Play Store Vamos a Play Store Y... Espera un tantito <ríe> Nos vamos a Play Store Y aquí nos aparecerá Muchos juegos, pues obviamente no y entonces vamos a buscar a Wake. Así. Entonces le damos aquí. Y nos aparecerá este. Yo lo tenía instalado, nada más que lo borré para que ustedes vieran. Le damos a instalar. No pesa tanto, como ver mira aquí, aquí dicen 1.1 megabytes. O sea, bien rápido. Mira, ya se instaló tan rápido. Entonces, esperamos. Ya. Y aquí le damos clic en abrir. nos omitimos todo esto. Listo. Damos listo y uy, no sé qué pasó ahí. Bueno, aquí, a, mí, ay, ahí está. A, mí, a, a mí me parece esto. Así es igual, obviamente. Y aquí, se, de, de, no, y no es. Aquí eh, le damos en. Le va, les va a aparecer aquí algo de tiempo de espera. Y le damos en cuatro horas o lo que ustedes quieran cuando no se los apague. Le damos OK. Bueno, cancelar. Y aquí abajo abajo en la, en la inferior derecha desaparecerá off y le damos aquí y nos va a aparecer on y acá arriba nos va a aparecer una, una notificación que dice que está activado o sea les pueden dar desactivar y así entonces eh, ahora sí ya no se les apagará nunca la bueno aquí ya apareció ya no se les apagará nunca la, la pantalla mientras esas cuatro horas si se les apaga pueden volver a prenderlo y a esperar otras cuatro horas en algunos teléfonos eh, les aparece la opción ya en configuración donde les dije les desaparece eh, que pueden ponerle tiempo o sea a, a mí mi anterior celular si se acuerdan que tenía así como nueve meses 11 eh, le damos le, le me aparecería no me aparece, me aparecía eh, la opción de ponerlo ilimitado o sea que no se, que no se apague nunca bueno pues aquí dejo mi like, mi, mi, aquí dejo mi tutorial. Eh, y bueno denle like. Suscríbanse. Y compártalo con sus amigos y familia. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.